Bienvenido amigo artista curioso y curiosa del dibujo, el arte y algo más Bienvenidos a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art, Leo Art Drawings Hoy te vamos a enseñar cómo hicimos el regalo para la mamá en el día de la madre Donde gastamos muy poco dinero y usamos Material de la casa Material de la casa, sí pero realmente estamos en cuarentena, eh, muchas de las tiendas están cerradas, eh, es difícil conseguir materiales, salir a la calle es un problema. Entonces nos dimos a la tarea de construir nuestra propia ancheta, sí, de manera fácil y sencilla y además ahorrando mucho dinero en estos días donde estamos apretaditos. Vamos a enseñarles eh, qué tiene nuestra ancheta, sí, enséñales Pablo qué tiene nuestra ancheta. Pancakes Pancakes Manzana Una Una sola de frutas y, y, una, y un chocolate Y un chocolate, listo De esta manera esperamos que mamá quede feliz Porque se puede entregar al desayuno, al almuerzo o a la comida ¿Sí? Muy bien No olvide amigo y amiga Suscribirse a nuestro canal Te Leo Art Dragons para disfrutar de la variedad de contenidos que estamos manejando y para que aprendas y te diviertas con nosotros. Bueno amigos, los dejo con el paso a paso y les voy a ir explicando cómo hicimos y cómo trabajamos en esta ancheta. Pablo, ¿tiene algo que decir? ¿Cómo hicimos la ancheta? Muy bien, bueno, vamos a mostrarles cómo hicimos la ancheta. bien para nuestra ancheta especial para el día de la madre vamos a iniciar construyéndola con material reciclado en este caso vamos a usar cartón este cartón en este cartón vamos a recortar una franja más o menos de ancha de unos 8 o 10 centímetros y con esta pretendemos formar un cajoncito al cual le vamos a anexar una base nuestro ayudante Pablo pueden ver que nos está ayudando a tomar las medidas y estará eh, auditoriando la construcción de este regalo. listo, cortamos, tengan mucho cuidado con el cautiño, el bisturí que eh, es un material bastante peligroso, listo Acá tomamos una medida de 20 centímetros en el primer cuadro, luego 15 centímetros, luego 20 y luego 15 para poder que nos quede la caja de forma rectangular y al cortar, hacer unos pequeños cortes para que nos quede. Vamos a medirla sobre nuestra base, la base está tomada en una medida de más o menos unos 35 centímetros de, de largo por por unos 25 más o menos de, de ancho, la idea es que la base quede mucho más grande que eh, la cajita de adentro, con el silicón o con la pistola silicona vamos a pegarla fuertemente para que eh, quede la base, decoramos recortando las puntitas y vamos a aplicar posteriormente eh, pintura blanca con un matiz de rojo para sacar un rosado eh, Bonito. Bueno, ya seca, entonces vamos a iniciar con la construcción. Como vamos a manipular alimentos, vamos a utilizar primero la desinfección de las manos, muy importante en estos tiempos de cuarentena y de COVID. Está de moda el COVID, entonces vamos a ser muy higiénicos. Vamos a desinfectarnos las manos y posteriormente en la base caja que hicimos vamos a poner un pedazo de trapo. Yo escogí este, que es como de picnic, que lo teníamos por ahí guardado, entonces sobre este vamos a poner eh, los demás accesorios que va a llevar nuestra ancheta muy bien vamos a decorarla vamos a iniciar con la decoración ustedes también pueden escoger los materiales que ustedes deseen los que más fácil tengan a la mano esta va a servir para decorar la parte de atrás doblan el papel a la mitad y lo van a arrugar para que quede en forma de hojas de unas hojas espectaculares y lo vamos a pegar Vamos a adherir con la silicona en la parte de atrás de nuestra caja. Si se les mueve mucho, le pueden anexar un palito, un palito de, de chuzo para que les dé firmeza y no se les caiga, ya que el papel es bastante volátil y frágil, entonces se caerá. ¿cierto? Entonces lo, le van a poner el palito, ahí lo están viendo, lo ponen con silicona y se adherirá. listo, ese palito va a ser para poner posteriormente nuestro globo que dirá feliz día, ustedes si sí tienen otro si no pueden tomar el globo y lo pueden pintar si sí, pueden escribir una frase bien bonita para la madre vamos a poner el globo si es necesario lo cortan, yo ahorita lo voy a cortar porque me quedó muy alto y vamos a anexar los alimentos que ya enseguida Pablo nos está ayudando cubito de naranja frutica una, una ensaladita un letrero que diga te amo mamá y lo pueden construir perfectamente Y este adorno especial que vamos a hacer para eh, anexarle otro alimento que es el maní Entonces lo vamos vamos a dar vueltas con la cabulla y vamos a anexar una cinta de color fucsia o rosa Un trocito para darle un toque eh, más femenino a nuestra decoración bien, lo vamos a pegar a nuestra base, lo vamos a adherir y vamos posteriormente a terminar de poner los alimentos que van en nuestra caja los pancakes, les voy a dejar la receta en la descripción para que ustedes lo hagan en casa, son muy fáciles de hacer Sí, ustedes los pueden hacer, utilizamos queso parmesano, harina, huevos, utilizamos eh, mermelada de mora y quedó deliciosa la tarjeta que hizo Pablo. Y así de esta forma, orgullosamente, presentamos nuestro regalo del día de la madre. Así, con pocos recursos, pudimos eh, lograr construir un muy buen detalle, seguro cuando... La mamá lo vea, quedará gratamente sorprendida. Bien amigos, no olviden suscribirse para más videos fáciles de hacer. Los invito a querer y a abrazar y a respetar mucho a esa madre. Ahorita en estos tiempos que son unas heroínas en nuestros hogares. Bueno amigos, chao, chao, bye bye, los dejo. Y espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, no olviden suscribirse, no olviden compartirlo con sus Conocidos, y no olvide hacer esta ancheta súper fácil. Chao, chao, amigos.